El diálogo continúa, Roberto. Acabo de confirmar, están aún reunidos. Recuerden que ayer... Pero fracasó. ¿quién están? Fracasó, bueno, representante porque en principio se invitaron a los cinco principales partidos Sí, pero, eh, eh, pero era un Leonel, que yo ayer mm. tenía la información Su representante pero, fue ayer eh, No, Leonel sí. dijo que no, la Fuerza del Pueblo dijo que no Sí, pero ahí estuvo, la foto salió en todos los periódicos No, y el claro PRM sí, ni siquiera entró ayer se, Sí, salieron, se fueron No, no, salieron no, ellos se no entraron, ellos se quedan en el lobby, en el lobby. Correcto, ayer fracasó fracasó el esfuerzo y los más con la presión con, con, con pay, con del, to, del toque de las pailas, por supuesto, de los diferentes grupos, Somos Pueblo, Creo en tierra, de Santiago, Protesta, Ciudadanos, todos los grupos que están ahí, que estuvieron en la Plaza de la Bandera y siguen yendo, pues ahora se están protestando a las afueras de, de, de, de, de la reunión o el diálogo nacional que se quiere realizar, sobre todo de cara a lograr más transparencia y que funcione bien el, las elecciones del 15 de marzo, próximo 15 de marzo y del 17 de mayo, para devolverle la credibilidad al organismo que es encargado del montaje de estas elecciones. En estos momentos se está haciendo el segundo intento para ver si se logra, porque ya los jóvenes han hablado, han dicho que van a hacer su propio diálogo, Roberto. Ellos están motivando y están invitando hasta los representantes de Junta de Vecinos y ellos proponen de que se ha filmado, se ha grabado, que permitan a todos los medios de comunicación y que se transmita en vivo son parte de las peticiones la de hoy, la de hoy, eh, hoy no están la de hoy no están se están pri, está privada como lo habían pavotado ellos no quieren a Agripino Núñez Collado dicen que no les representa que Agripino solo representa el poder fático eh, es la verdad por otros otros esfuerzos que tampoco bueno, funcionaron tiene de manera eh, correcta el fiasco del caso de punta, punta catalina, catalina. Que eso eso quedó medio en el aire Quedó para la, los libros de historia no <risa> Esa mediación que, que ha hecho este Consejo Económico y Social Pues eh, así están las cosas En estos pues momentos se, se, se está dialogando Vamos a ver qué va a pasar con los muchachos eh, Porque ellos están porque pidiendo el, un diálogo están pidiendo. Ellos pro, propusieron al padre Rogelio Cruz Propusieron a, al doctor Heredia, el psiquiatra, Heredia. Eh, Heredia. Heredia. Uh -huh. eh, Y entre otras personalidades Yo y, eh, lo que tú dijiste del tema de que se ha transmitido en vivo y creo que sí yo decía al principio del programa Raquel y amigos televidentes que esto no es un asunto, que esto es una empresa privada, esto, el gobierno es de todos los dominicanos, esto es una administración y los políticos vuelvo y recaigo, uh -huh. políticos tienen que entender que esto no es de ustedes el país no es de los políticos ni del partido que esté de gobierno este es de todo y por, y por ende todo el que quiera si yo quiero participar en ese diálogo y mando una solicitud, hay que invitarme porque yo tengo derecho pero obviamente eso se hace en un lugar eh, eh, limitado de espacio pero vamos a transmitirlo claro. que el país vea lo que te está sucediendo ¿Cuál es el problema de Incluso, ser transparentes? incluso atención porque aquí eh, eh, los políticos lo primero que tienen que hacer los políticos es actualizarse y modernizarse porque por eso la disyuntiva y la distancia que hay entre la juventud de hoy uh -huh. con los políticos ortodosos tradicionales. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿qué hicieron y qué ha hecho eh, eh, eh, los políticos? Conectar a través de los medios digitales, que es la forma de llegar a la juventud masiva. ¿Qué hizo Barack Obama? Recuerdo cuando comenzó la fiebre de YouTube. Barack Obama, y en un debate que se hizo, abría un canal de YouTube donde yo colgaba mis preguntas uh -huh. y esas preguntas salían al aire claro. preguntándole, haga lo mismo político, es que usted no tiene... Asesores que le puedan decir las Los cosas tienen, son? que muchos no se dejan Muchos no se dejan asesorar Mira, la reunión acaba de ser levantada y dice que continuará el próximo viernes y que o a sea, mañana. Sí, asumieron la recomendación de la transmisión en vivo, según acaba de colgar el diario. O sea, esa reunión era acordando para hacer otra Sí, reunión. es como era de protocolo de organización. Estudi ¿Qué dice Estuvieron eh, presentes cuatro partidos, entre esto el PLD, el Partido Revolucionario Moderno, por supuesto, eh, acordaron invitar... y y también a Participación Ciudadana, que fue otra de las instituciones que estaba reclamando pertenecer a este diálogo, así como también Manifiesto Participación Sí. Hay uno que invitarlo. Entonces, acordaron también a los una representación de los jóvenes manifestantes y de la conferencia del Episcopado Dominicano. O sea, no a nada más, sino a la conferencia. ¿Tú sabes o sea, quién, será a quién también tiene que invitar ahí? Uh -huh. Una representación de las iglesias evangélicas. Correcto. Desde el, principio se hasta, desde el principio se ha estado promoviendo a quienes hayan Porque estado a, promoviendo hoy en día, y, y en la encuesta eh, que salió, eh, eh, Payne... Mañana será a las 9 de la mañana, igualmente en la Pontificia Universidad okay. Católica La Madre encuesta Maestra. que salió, ¿cuál fue la Payne? Penn and Sean, pero también no, no. la del Diario Libre, la Greenberg. La Greenberg. Del, del en la Libre. Greenberg, aparte de, de, de, de los aspectos políticos, eh, daba luz sobre... Eh, las religiones y la iglesia evangélica ha ido creciendo. Pero bastante momento. Este ha ido país. creciendo. Claro que Entonces, sí. creo que es justo que, que tampoco eh, la iglesia evangélica no la ha visto pronunciarse. Uh -huh. No sé si tú lo has escuchado algún representante de la iglesia cristiana. Mira, en estos momentos están haciendo una rueda de prensa en vivo. El Consejo Económico. Vamos Social. a ver si podemos conectar, señor director. Pueden tú. entrar a internet, el listín diario lo tiene ahí en sí, vivo. Pero vamos a ver si a través de un canal nacional podemos enlazar, señor director. Para ver qué está sucediendo. Pero qué está en vídeo, no en, en el mismo periódico, en okay. vivo, una rueda de prensa. Va, va, vamos dando, a mandarle ese link dando a, a conocer a producción lo que de Para ver de si podemos, ¿no? Eh, uh -huh. eh, llevarle minuto a minuto lo que está sucediendo. Porque, señores, esto es importantísimo lo que está sucediendo. Lo acabo de, de ese diálogo. El, lo acabo de enviar a sí, el, el, De ese el, diálogo se, se pueden dar muchas cosas. Claro que sí. De ahí dependen muchas cosas Ahora mismo están hablando y, y dando estas pautas Que acabamos de, de dar a conocer Será transmitido en vivo mañana A partir de las 9 de la mañana E involucrarán los sectores que han estado pidiendo Participación ciudadana el, el, el episcopado Pero también los otros partidos políticos minoritarios También algunos representantes Y los eh, y fundamentalmente los jóvenes Que han estado protestando Desde el mismo 16 de febrero De las suspendidas elecciones Yo para invitar a los partidos minoritarios Invito a los jóvenes. Sí, sí. No, ya están. Eso es lo que van a ocupar una silla, un A nada. Exacto. A nada. Eso, esos partidos pequeños. Yo soy de los que que deberían de cancelarlo, uh -huh. de sacarlo del sistema. Uh -huh. Porque eso, eso se llama, eso, eso se llama como la película que ganó el Oscar, Parásito. Parásitos. Sí. Esos es no, un partido parásito. Que Los no tiene nada que, que ver con eres. el parásito como tal, sino es la, es, es la simbología de cuando tú te conviertes como un parásito porque te adhiere, como que te claro, acomoda y vives de otra dice, gente. Exacto. exacto, exacto. no hice parásito por eso, porque parásito lo que hace es que se viene aquí se Te comió chupa eso la sangre, se va allí el parásito vive vive del otro de otro uh -huh. entonces esos partidos pequeños mi pero ellos son, son bizarras porque ellos ayudan a subir a otro porque ellos se no, alían a los grandes no, sacando su ventaja y funcionan no, como sagras. oye no he visto qué ha aportado ningún <coughs> partido para que otro partido gane en este país dos o tres votos no, que sí, no, no, Porque pierden personalidad jurídica si no están presentes, además del aporte económico que le da la Ah, bueno, estamos conectados en Vamos vivo. a ver si lo ponemos aquí también. Sí, no, no, tenemos problema bueno, aquí okay. en eh, Ok, pues a, vamos a darles unos segundos, unos segunditos. Si, si hay audio, vamos a escuchar. Favor, si hay audio. Vamos a conectar con la rueda o, de, o de prensa. O, vamos, a, vamos a pasar el full screen, señor director. O acaba director. de terminar, vamos a ver. Sí. Va, va, vamos a ver si... Si podemos conectar con el audio, uh -huh. a ver qué está pasando, porque esto es importantísimo. Sí, que, sí, lo, fundamental. Te, o sea, tenemos una selección encima, tenemos unos partidos, tenemos una junta y una sociedad que nos ha puesto de acuerdo. Así es. Bueno, mientras hacemos conexión, ¿qué te parece si hay otro tema también que hay que dar darse en el mismo tema de las elecciones? Novedades del proceso. Fíjense, la Junta Central Electoral ha dado a conocer en lo que va de año ya 20 resoluciones tras las suspendidas eh, eh, eh, estas suspendidas elecciones pero vamos a conectar, antes de continuar con este comentario, vamos a conectar con la rueda de prensa en Santo Domingo, en la Pucamayma el Consejo Económico y Social, adelante eh, espérate, eh, deme un momentito Monseñor, por favor no <risa> conexión, todavía Monseñor Agripino no ha comenzado la alocución en esta rueda de prensa nacional entonces, los medios están ajustando sus micrófonos, se están instalando bien para poder capturar cada uno de los detalles que se han pronunciado por el representante del Consejo Económico Social. Entonces, esto está ocurriendo esto es en vivo, en ahora, vivo mismo, ahora mismo sí. en es en la primicia. Que tengo una primicia. ¿Ah, sí? Sí. Otra, vamos, vamos. Sí. Atención país. Entra, entra para acá, Cata, me puse los lentes antes de que comience la rueda de prensa. Atención país. Atención San Francisco de Macorís. Me llegó el dato, uh -huh. me llegó el dato, que el PRD se va a independizar aquí en San Francisco Macorís, de la coyuntura y lleva a sus candidatos. Bueno, a nivel municipal van independientes. Sí, pero a nivel... A nivel ya presidencial y Y ya me di el nombre de uno que va como diputado. Sí. Incluso hay una reunión que ahora... En estos momentos. Bueno, voy a llamar a esa persona, voy a llamar... Eh, para confirmar si es así. Y vamos a dar la primicia. Le conviene. Sí. Le Mira, conviene. a propósito, mañana, mañana estará Carolyn Bebe y el lunes estará Franklin Romero aquí en el programa. Eh, estamos haciéndolo a presto para traer también a la candidata. A Mildes doña Atención, atención los asesores de Milady Núñez. Ya que ella no coge el teléfono. Díganle que la estamos llamando. Por Dios. Que le estamos abriendo el espacio porque queremos traerla aquí al programa. Sí, porque que, es la única forma Sí, sí, sí, sí Y solo ganan ellos los candidatos con venir a los o sea, medios O mi querida eh, ingeniera, mi amiga pues. Claro, y mi amiga La estamos llamando, es eh, amiga tuya sí, también Sí, ah, sí, sí La estamos llamando para traerla al programa Porque queremos conversar con usted antes de las elecciones entonces, atención, eh, sus asesores, eh, mi hermano eh, Israel. Díganle que tome el teléfono, por favor. ¿Eh? Que sí, que le digan que tome sí, el teléfono. O tome el teléfono. Eh, eh, eh. Eh, más, si usted quiere, llame ahora aquí al canal. Y, y, y atención a los mi que llame para nosotros comprometerla el día que ella quiera, que no sea viernes ni el lunes, de eh, la semana que viene, para traerle aquí un programa especial antes de las elecciones municipales. Ya.